Vamos a empezar con un nuevo episodio del cotorreo coreano. Tenemos una invitada muy especial que ahorita se va a presentar. Así que dale el intro. Hola, este es el cotorreo coreano. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cotorreo Coreano Hoy les traigo otra invitada, eres mi segunda invitada Un, un gusto, un honor, estar aquí esta noche Estamos con la Nara uh, ¿Quieres presentarte? Eh, soy Nara Tengo 18 años Mi bebé eh, Llevo actualmente como un año en Corea y Y ya no, pues... Ah, ah. ¿Cómo que ya? O sea, soy, eh, tengo como 3 millones de seguidores en TikTok, pero pues sí, ya. Soy, soy influencer. Y. ¿Estás en? En Corea. No, está en TikTok. Ah. La pueden encontrar como Narabask. También ¿y ya? En Instagram también pueden encontrarme como Narabask. Ajá. Eh. Sí. Ok. Cool. Ahora, <risa> Lara, antes de empezar el episodio, hay algo que siempre hacemos en este episodio, en, mi, en este podcast. Y es que siempre empiezo mi podcast diciendo tres cosas: una, un negativo de esta semana, de uh -huh. tu semana, un positivo de tu semana, y algo que estás muy agradecida por esta semana, para empezar bien con el podcast, ¿no? Uh -huh. Si quieres, yo empiezo mientras que empiezas okay, okay, un poquito. Okay, okay. Un negativo de la semana, la neta, no he tenido un negativo muy grande, así como que me he estado sintiendo súper bien esta semana. Salí de la cuarentena, ya no tengo COVID, eh, y sigo tosiendo. ¿En serio? ¿No? Ajá. No, y cada vez que estoy en el metro y empiezo a toser, me ven así de que, ¡qué asco! Y uno. Ajá. Y, no, pero aparte de eso, la neta, como que no tengo muchos negativos esta semana, estuve bien, bien. ¿Algún positivo, diría otra vez? Ya estoy mejor de COVID. Eh, tengo dos fiestas mañana. Voy a salir a... A chupar, a chupar. Sí, ya, ya urgía porque como estuve una semana en cuarentena, no, no había hecho nada, no tenía literalmente mi vida social, cero, nada. Una semana. una semana. Por una ya, semana. No, pero ya me estaba muriendo. Uh -huh. eh, pero mañana voy a ir a de fiesta y ya. Algo que agradezco es que estés ahorita conmigo, Nara Es como mi hermanita. Y ya la han visto aquí en este canal, así que probablemente ya saben. Pero, pero estoy muy feliz de estar aquí contigo hoy. Yo también. Yo también. <risa> Ay, qué gusto, qué gusto. este ya esas son mis tres cosas. ¿Era bueno, malo y agradecida? Uh -huh. Ok. Lo malo de esta semana... Perdí mis AirPods. Ay, no mames. ¿Letaps? ¿Cómo? Bueno, me comieron AirPods. No, no es cierto. Este, eh, algo bueno de esta semana fue que por fin me dieron todo, todo, todos los requerimientos para, o sea, de que mi visa de Canadá y lo que sea, para ¿Leta? poder ir a México. Y, Ay, sí. y, poder, y poder ir a vernos otra vez. ¡Qué emoción! Ya se va a México. Y, y tomarme un break. ¿Por cuánto tiempo vas? Un. Mes. Un mes. Pero mes. se por lo menos. Sí. Pues, eh, oh, ay, qué envidia. Ya vas a ir tú también, vas a ir. A Mayo, ver, jeje. Eh, Sí. ¿y ah, y algo de lo que está agradecida, también. Estoy agradecida de verte y que vamos a colaborar en muchos proyectos juntas y que sí. vamos a podernos ver más. Eso, ay, eso, sí, sí, oh, qué eso. increíble. Bueno, aún mejor... Nos calla, quedamos calladitas. Es un para secreto. Ahorita. Se vienen es un cosas buenas. Se sí. sí van a venir más cosas. Y nos van a ver más juntas. Jun, bueno, juntas más a menudo. Sí. Sí. ¡No! Eso sí. ¡Qué emoción! Bueno, ok, vamos a empezar con este episodio. La verdad, les había pedido en Instagram que me manden preguntas para Nara. No va a ser como una entrevista, nada más. Vamos a hablar de la vida y cómo estás. Pero como ya les habíamos dicho, Nara había llegado a Corea hace. Un año. ¿Justo un año? ¿Ya? Un poquito más de un año. Un, un año y como dos, tres meses. Ajá. Nos conocimos el año pasado y justo cuando nos conocimos empezamos a hablar de cómo va a ser la vida de Nara aquí en Corea. Eh, y sí, espérame, ¿puedes sacar las preguntas? Yo me acuerdo que la primera vez que la vi, ella, ella estaba contándome de sus problemas y estaba contándome de todo lo que había pasado. Y yo dije, yo ya pasé por lo más difícil. <risa> y ella, ella me dijo... No, wey, me quedé no. así de que No, Nara, no, cállate Nara, Apenas estás empezando <risa> Aún y no sí. te ha tocado Nada difícil Totalmente <risa> cierto <risa> Un año después y, sí y, Hola <risa> Tenía razón <jiji. risa> No, pues claro Es que llegaste muy, muy bebé ¿En serio? O okay, sea, bueno. yo llegué o sea en un punto en el que O llego muy vieja o demasiado bebé, o sea, porque, por ejemplo, muchas personas llegan cuando están en, en middle school eh, Ah, sí, es cierto Y ahí es donde se adaptan mejor y así. Pero creo que lo difícil de tu edad cuando llegaste fue que justo en esa edad es cuando empiezas a pensar mucho en tu identidad De mm. quién eres, qué quieres hacer luego, quién quieres ser en el futuro, tipo Mientras que, por ejemplo, en mi edad yo ya estoy más como segura de, de mi camino, hay que decir, mm. por ejemplo Entonces tú en esa edad que ya estás batallando con esas cosas, llegas a otro país completamente diferente, es algo... El día de hoy les voy a contar claro. más o menos cómo va a ser su vida si vienen a Corea. Uh, pero de alguien que neta les va a decir la verdad. La verdad. De, de, la verdad. de alguien que neta 100% mexicana, 100% sangre... sangre. Del sur, ¿no? ¿Del sur? ¿Dónde vivía? Ya no me acuerdo, pero sangre, sangre de por ahí Ajá ¡Sangre chilanga! Sangre, ¡Sangre chilanga! Eso ¿Y cómo? Sí, porque cuando yo empecé YouTube Sí tengo sangre chilanga, pero como que ya fue muy mezclado con lo coreano mm -hmm. Entonces siento que si hubiera empezado mi YouTube justo cuando llegué a Corea mm -hmm. Hubiera sido totalmente diferente ¿En serio? Sí, porque creo que hubiera sido muchísimo más como tú como, como, muy sin saber ajá, sin saber nada, así raw, uh -huh. pero ahorita ya estoy más como medio, en, justo en medio de Corea y México, por eso pero bueno, mi primera pregunta que me dejaron en Instagram es ¿cómo has estado nada? ¿el último año? no, pues ¿cómo estás? ¿Cómo ¿En, has general? Ajá, ¿en general? en general Mal. <risa> mal Mal Bueno, no mal, pero... Okay, si pudiera describir cómo he estado en general Es uh -huh. cansada Ay. Literal cansada por dos. O, o sea, cansada <risa> está, está bien curioso porque aquí en Corea La gente no descansa No descansa si quieren, no saber, si quieren saber por qué todos están bien Todos blanquitos, todos pálidos Porque todos son vampiros no En serio, sale. parecemos vampiros pero también, o sea, cuando estás. Cuando lo estás viendo de afuera, dices, ah, yo no voy a hacerlo así. Pero te metes en Corea y meses después dices, ay, güey, yo también estoy así. No duermes. Pero no, sin saber. Subsistes de cafeína. Uh -huh. Sí. Y, y, y, y traes alcohol. Y alcohol. No lo exacto. Porque necesitamos sacar ese estrés. Ramión y, y, y, y arroz. Esas cuatro cosas. Con eso has vivido. <risa> he vivido. <risa> ¿En serio? Mm, más o menos. ¿Estás tomando clases de coreano? Sí. Bueno, tú ¿Sí? estuve tomándolas por un año, pero luego ya ya, ya. ya me gradué. ¿Ya graduaste? Sí, de clases de coreano. ¡Órale! no! Pero sí vi una diferencia súper grande en tu coreano. ¿En serio? Sí. Mejoraste un chingo. Ta voy a llorar. Soy la hermana orgullosa. O no, ahorita... les juro que por un buen de tiempo todo el mundo me había dicho es que tu coreano está terrible, qué asco. <risa> no, o sea, quisiera estar exagerando, pero se los juro que cada vez que veía a alguien me decía no vas a mejorar. Ahorita no, es que claro que vas a mejorar viviendo mm. en Corea, porque pues estás con gente que pues, hablan puro coreano, mm -hmm. pero neta mejoraste muchísimo más de lo que pensé. Ay, muchas gracias sí, no, neta. Yo porque me preocupé Cuando estamos Hablando con otras personas para Lo que vamos a hacer luego uh -huh. Me sorprendí que Literalmente estaba sentada, estábamos escuchando todo Y yo me preocupé de que no ibas no a entender Lo que estábamos hablando uh -huh. Y te entendiste todo, dije Sí, o sea, ya no tengo problema con entender ni nada Después de, de un año de De que te, te, presionen, te presionen Bien cariñoso, sí empiezas a aprender bien <risa> Qué bien, no o sea, lo estás haciendo súper bien Gracias Mejor que Gracias. yo me bueno, vine a Corea porque, ¿En serio? Sí, güey yo, Porque yo no traté Yo odiaba a Corea tanto de que dije Yo ni voy a, ni voy a practicarlo O sea, solo me juntaba con puros Como Estudiantes internacionales mm, Qué interesante No quería tener amigos coreanos Yo juzgaba muchísimo a los coreanos O sea, odiaba ¿Por? ¿Por? Porque yo odiaba ser coreana O sea, me daba pena ser coreana, tipo uh -huh. Era como una de esas Uh -huh. Aunque yo no veo quién llaman. O sea, hasta ahorita no lo veo, pero. Oh, digo, pero -pop. soy, soy. Soy. <risa> <Yo sabía. risa> pero antes, peor. O sea, no sé por qué. Creo que era porque en México siempre quería Pertenecer, ¿no? Pertenecer en la comunidad mexicana. Aunque sí pertenecía, no era lo mismo. Uh -huh. Porque, o sea, chinita. Pero Pero ya que vine a Corea fue como, ok, me voy a. No quería volverme demasiado coreana. Me daba miedo de que me iban a cambiar mm, Sí, yo también y me alejé bastante Yo también, yo también Así pero, estuve Pero siento que tú te estás adaptando mejor que de lo que pensé ah, ah, pues sí, o sea, todavía me cuesta adaptarme Pero yo creo que ya a partir de 2022 <risa> Ya no me trataron mal Ya me empezaron a tratar muy bonito Ya me quieren, ya me quieren no sé, si, no sé si llorar, si reír. No, pero es que o sea no era, no era que me aceptaran porque ellos no querían aceptarme. Era más bien que yo me excluía mucho. Entonces, uh -huh. más bien, creo que lo dije mal. Más bien, ya me uní más. Uh -huh. ya, ya les di chance de que sí, me no. quisieran. ya abriste un poquito. Más? Me dejé apapanzar. <risa> ya tienes muchos amigos, ¿no? Sí. ¿Coreanos o...? Ambos, ambos, ambos. Ambos. Sí. Te veo mucho en Insta con... Con am ¿Tienes amigos como mexicanos, latinos? Tengo una amiga latina Ah, sí, creo que vi dije, oh, ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Cómo la conociste? <risa> ¿Tienes amigos, no? <Nora? risa> ¿Sales de tu casa? <risa> ok, ¿cómo te sientes actualmente estando en donde estás? O sea, Corea ¿Ahorita cómo te sientes? A partir de ayer me empecé a sentir muy bien en serio, ayer. Justo ayer. ¿Por qué ayer? O sea, es que antes de eso, les juro que... Les digo que 2022, ¿no les pasa que 2020 y 2021 estuvieron como bien densos? Horrible para mí. Sí. Los peores años. A mí también, a mí también, sin duda. Y pues 2022 ya fue como... Creo que cambié de mentalidad, fue que... De sé, empezar de nuevo, tipo. No, de que, de que me fuera a importar todo, me dejó de importar nada. Y las cosas como que, más bien le di chance al universo de que... Okay. me dejara, Vamos o sea, en lugar de que yo tuviera el control constante de las cosas fue de que, wow. es mejor si yo dejo que las cosas se alineen solas, y así fue, se lo juro, así fue Güey, yo necesito eso es que, es que te, te juro, me cambió la vida ¿neta? <risa> empecé, es que no, no, no, es que ahí te va, y te va Sí, puede que la vida en Corea estuvo difícil lo que sea. Pero fue porque yo constantemente quería tener el control de todo. Me preocupaba, hacía lista. Güey, so, yo, soy yo. Soy ENTJ, ¿no? Mi MBTI. Güey, yo soy. ¿Eres ENTJ? Sí. ¿Qué? ¿Eres ENTJ? Sí. Obama. Oprah, Oprah Winfrey. ¡Oprah Winfrey! <ríe> Somos lo mismo es una vez más wow, Se que no, está hablando conmigo mismo Por eso, o sea, yo tengo que planear mi día así al 100% Cada hora del día 7 de la mañana me levanto Me pongo ansiosa si algo cambia Se los juro, desayuno, desayuno a esta hora, tengo que hacer esta hora Tengo que no, ir al gym, tengo que ir a comer, tengo yo que estudiar soy yo. Tengo que... Siempre les digo que me estreso por cuánto me estreso sí, por sí, sí, eso sí, sí, Exacto, todos los días de que, en serio, se los juro Me salió una línea aquí de que <risa> Y yo no, sea... no. Y todos me dicen como, chis, ¿cómo eres tan productiva? ¿Y cómo eres tan motivada? Y yo, no puedo, no O sea, eso me no, estresa demasiado Exacto, estar en cama, para mí es como Hoy no hice nada, y, he desperdiciado un día Y por eso, creo que me encantó la cuarentena sí. Porque por primera sí. vez Viví una semana mm. sin tener que controlar mi mm. día Y pensar en qué voy a hacer, qué voy a comer Qué ejercicio voy a hacer O sea, nada más estuve... Si me da, si quiero dormir ahorita, a la una de la tarde, voy a ir a dormir. Voy a comer a las tres, ¿está bien? Voy a dormir a las doce de la noche, whatever. Es que, wow, yo llevo con, con, como en ese procesito de como tres meses en donde ya no quiero hacer, o sea, hago exactamente lo que quiero, fue de que llevé la mentalidad de que, mira, nada, si ya llegaste hasta acá, uh -huh. Sin hacer, o sea, como, ¿es que ¿cómo lo digo? O sea, sí si estuve planeando muchísimo, estuve haciendo muchas cosas, pero me di cuenta que planeándolas o no, realmente nosotros no tenemos tal cosa como libertad de elección. Claro. El universo o lo que sea, que sea en lo que crean, o sea, siempre hay un plan para todo y al final las cosas van a caer en su lugar. No importa cuánto pienses, cuánto, cuánto te preocupes. Sí. Preocuparte o no, nunca va a cambiar nada Porque o sea, no, nosotros no podemos Controlar el futuro Exacto. Y es estúpido Preocuparte demasiado por algo que tú no puedes Exacto. Controlar, y por mucho tiempo yo estaba Pensando así, que si dejo de hacer esto Si dejo uh -huh. de hacer esto, se me van a ir Los seguidores, voy a dejar, me van a dejar de apoyar Voy a dejar de hacer cosas sí. que quiero Voy a sentirme triste, ya no voy a tener más este, Oportunidades uh -huh. No, la gente siguió apoyándome La gente siguió queriéndome Me dijeron, ahora puede que estés mal, pero hay tiempo para todo Sí, bueno. puedes descansar tienes derecho a estar feliz algo que también noté con YouTube es que no sé si entiendes probablemente sí con TikTok pero sientes esa presión de que tenemos que seguir subiendo uh -huh, contenido uh -huh. porque si no sientes que las vistas van a bajar y yo tenía eso tan como o sea pero horrible estaba obsesionada con eso tanto de que tengo que subir por lo menos dos videos a la semana sí. y si no pues no, o sea, YouTube ya ni me van a poner en la lista de que no uh -huh. sé qué. Este, y me estaba matando con eso. Sí. Matando. Sí. Porque no podía seguir subiendo, a creando contenido. O sea, crear contenido es difícil, ¿no? Pero <coughs> hace un mes, de hecho, empecé a tomar descansos. Uh -huh. les, les decía como, no habrá video esta semana. Sí lo vi, y... sí lo vi. Y, pero, o sea, no pasaba nada. Uh -huh. Y con eso me sorprendía. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, totalmente, totalmente. Pero, pero al mismo tiempo aún sigo teniendo esa presión mm -hmm. dentro de mí, de que necesito seguir subiendo video y contenido. También en Instagram, o sea, siento que si no subo historias por como tres días, siento que ya se van a olvidar de mí o algo así, mm. ¿sabes? O sea, es difícil dejar el control. Sí, es muy difícil dejar ir. Es increíblemente difícil dejar ir, pero fíjate que hubo, hubo un día en el que yo me acuerdo que dije, ¿qué pasa uh -huh. si dejo de hacer todas las cosas que estoy haciendo ahorita? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Y me aventé. ¿Y sabes qué no. fue lo peor que pasó? ¿Qué? Nada. No tuve ni un, ni una cosa que, uh -huh. nada, ni un, ni nada. Nada crecí, mi piel mejoró, Ay, wow. dejé de comer por estrés, dejé de, mi, o sea, en serio, es que mi, mi piel, uh -huh. ya estaba empezando a tener que marcas de expresión así, por, por todo el día estarme preocupando, mis hombros así, de tanto, todos musculosos, de tanto estrés que cargaba todo el día, Wey, yo. dejé de, en serio, dejé de hacer las cosas, me desperté y dije, hoy no tengo ganas de hacer nada, y no hacías nada. Por un mes dejé de ir al gym. Por un mes dejé de, de, de tratar de comer súper limpio. O sea, no, no, no. Dejé, de ser, dejé de ser quien yo quería ser. Y empecé a ser quien soy. Y te cambió. Oh, o sea, Neta. desperté... Me siento muy... O sea, todo este tiempo lo que yo pensaba que era felicidad era simplemente pequeños breaks. Sí. Y en cuanto empecé a tener breaks, empecé a leer libros que yo quería leer. Empecé sí. a... Ver las series que querías Uy, eh, hacer. ¿Mi quería cuarentena. Todo el día platicando con mis amigos, reconectando. Siento que me desconecté mucho con la gente que yo quería. Muchísima. ¿En serio? Empecé a reconectar y empecé a acordar. Ay, no ya, Empecé a acordarme de lo que era el amor que me tenían todos. Nada. Ya sé. No, no, no. O sea, y por tres meses. Más bien por. Sí, por dos meses fue muchísimo drama porque ahí estaba limpiando todo el descagadero que había hecho. Porque me. Con tanto estrés, con tanto como Cosas en mi mente, ya estaba empezando a traer Como malas vibras Y tratar mal a la gente, en plan de, de que Alejándome o diciéndole sí No estoy haciendo nada, sí Ay, no. te, te, te estabas estresando sí, demasiado sí. Eso ya es... Agarré este mes, o sea, sí. marzo Empecé a tratar a la gente Como realmente quería tratarlos Empecé a amar, porque antes para mí de que Decir así, que te quiero, era como... ¿Te la no, no, no. Empecé a decir, no, es que realmente te quiero, realmente quiero hacer las ay, cosas bien, serio? realmente... no man. ¿Cómo cambiaste así? No sé, sí. fue como un cambio... Como un cambio... Según yo, estaba yéndome para atrás, uh -huh. pero estaba yéndome para el frente uh -huh. En plan de que... Ay, voy a dejar de hacer ejercicio uh -huh. ay voy a... y, y estaba empezando ay, como ya. síntomas de depresión, ¿no? pero era como... Lo dejaste ir... Sin pensarlo, uh -huh. y ahorita que lo ves, ¿eso te ayudó? Me ayudó un buen, o sea, yo estaba diciendo, oh, creo que ya estoy empezando como a descarrilarme No me estaba descarrilando, estaba encontrando lo sí. que realmente quería hacer Y después de reconectarte, después de, de acordarte de cómo eran las cosas Y empecé a planear cosas de México, y empecé a como acordarme de cómo solía vivir uh -huh. 10 de 10, 10 de 10 Salí con mis amigos, y ahora sí, ya no estaba preocupada en llegar a las 5 de la mañana para hacer stream Sí. Estaba preocupada en, voy a dormir esta Ajá. noche, y, y ya empecé como que a probar comidas que yo quería, y no sé, y me llegaron oportunidades, o sea, sí. nos... es, es, Creo que es ese, esa, esos cambios que tú haces para ti, que empiezas a dejar cosas, y yo también creo que este mes lo sentí mucho cuando como que dejé La un poquito, la cuarentena, aparte de la cuarentena, antes de la cuarentena también empecé a como dejar un poquito mi, mi agenda, hay que decir. Como mm. que no tenía que controlar mis días tanto, ni mi contenido, nada más iba con el flow un poquito más. Hacía lo que quería hacer, si quiero ir a Paul, voy. Si quiero ir a hacer ejercicio, voy. Si quiero leer este libro, lo leo. Pero también haciendo mi trabajo, porque mm. también es responsable. O sea, obvio. no se puede nada más dejar todo. Pero... A las personas que sí se merecen Les llegan las oportunidades Exacto, exacto No importa con, Si no estés haciendo Lo que pensaste que tenías que hacer Te van a llegar oportunidades de la nada uh -huh. Que son como What the fuck, ¿por qué yo? Sí sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Exacto y te estaba contando antes del episodio Pero literalmente durante la cuarentena Una de las oportunidades que, what the fuck Fue que, no? oh, ok, cool O sea, nada más vamos a ver qué pasa con mi vida, vamos a ver qué, me, vas, me, me voy a aventar a esto, uh -huh. a hacer qué onda. Y es que realmente las oportunidades más grandes de tu vida no tienen nada ver, que ver con lo que haces, porque yo también me di cuenta, o sea, un, uh -huh. recientemente igual me llegó una oportunidad súper grande, pero no fue porque estuviera así y así y así, no estaba haciendo nada y me llegó, fue como de que, ay, ay, ay, eso era lo que te estaba diciendo, que realmente no tienes control sobre las cosas. Y también si lo piensas, Nara, hace un año, justo hace un año que fue en marzo cuando nos vimos, estábamos justo cuando nos vimos fue de que, Nara, tú y yo tenemos que hacer algo juntas, necesitamos hacer un proyecto juntas o hacemos un podcast o algo juntas. Uh -huh. Y como que no se cumplió porque pues teníamos nuestras cosas, ¿no? Uh -huh. Un año luego tenemos otra oportunidad de poder ya trabajar sé. juntas. Ya sí. De la ya nada, sé. o sea, de la nada. Las cosas siempre van a caer en su, en, en, su, en su lugar. Y es que también yo tenía un problema enorme con que sentía que yo nunca era suficiente. Ay. En plan de que nunca estoy haciendo suficiente. Como ahorita, en este momento, no estoy estudiando. Dije, me voy a ir atrás. Ah, Necesitas hacer algo. ¡Algo! Ya Pero no estoy, ya estoy subiendo, ya no, ya no estoy haciendo ejercicio. Me senté horrible. Yo decía, estoy descarrilándome. Uh -huh. Y luego me di cuenta que... Ah, bueno, no, no, no me di cuenta, pero un, una amiga... O sea, no, ¿no te pasa que los amigos constantemente te dicen... No, es que estás haciendo mucho, te estás preocupando demasiado, Siempre, te estás estresando... con gente como nosotras. Ajá, te estás estresando demasiado. Descansa. Descansa. Y yo de... No, es que no estoy haciendo suficiente. Porque piensas... Estas personas te lo dicen porque tienen porque que decírtelo. Exacto. Me dicen... No, es que tú eres tal, eres tal, eres tal. Sí. Y yo de... No, no. Sí. Lo aceptaba, lo rechazaba. Ajá. Y un día, una noche... Estaba que súper triste y le cuento un extraño, oye, fíjate que yo hice esto, esto, esto con mi vida, tengo, tengo, tengo, soy streamer, soy TikTok. tiktoker, estoy bueno, estoy estudiando coreano, estoy viviendo una nueva vida, estoy viviendo sola, estoy uh -huh. haciendo tal, tal, tal. Me dijo, ¿ya lo armaste en la vida? Sí. Y yo de, ¿Ah? ¿por? Me dice, ¿eres tan joven? O bueno, uh -huh. O tienes sea, tantas oportunidades. Tengo, tienes tantas oportunidades. Ya desde ahorita empezaste a hacer eso. Ya lo lograste. Sí. No tienes nada que preocuparte. Y yo de... Una persona que no me debe nada. Una persona que nunca... O sea, que no me conoce. Me, que me haya dicho eso. Y que lo asuma. Es como de que... Ya la hice. Sí, güey. Pues. Puedo dejar las riendas. Y puedo dejar que la vida me lleve a hacer las cosas. Y ahí fue cuando dije... No me vuelvo a preocupar por, por algo que, es que no puedo controlar. Ya... Ya la gente que ya le... O sea, tú eres alguien que ya le echaste el esfuerzo en algo. Uh -huh. Ya fuiste hasta el final de algo que pues Ya empezaste, ¿no? Uh -huh. Ya llegaste al final, casi. O sea, al final diciendo que ya llegaste a un cierto punto en donde te podemos decir que lograste algo. Uh -huh. Obviamente con eso ya empezaste tu, tu vida. Uh -huh. Siendo adulta, hay que decir, sí, como de sí. trabajo. Sí, sí. Te van a llegar muchísimas oportunidades. Y yo también nunca lo entendía porque para mí... Para mí fue también algo así de que YouTube, para mí, empezó siendo un hobby. Uh -huh. Algo que hacía nada más para divertirme. Nunca, nunca, hasta ahorita como que YouTube no se me hace como un trabajo porque hago lo que yo quiero hacer. Uh -huh. Y tampoco es como YouTube nos paga muchísimo hasta uh -huh. que pueda pensar que, okay, sí, solo sí. con YouTube. Entonces, como, como nunca pensé que YouTube era mi trabajo, Nunca pensé que YouTube puede, podría ser parte de mi futuro. Sí. Era nada más algo que hacía para mí. Es como, por ejemplo, pole dance o ir al gym. Algo así era YouTube para mí. Uh -huh. Hasta que las personas me estaban, me estaban diciendo, como los coreanos, mis amigos coreanos, me estaban diciendo G, literalmente puedes hacer lo que tú quieras ahora, sí. ya que tienes YouTube y ya que tienes tantas personas que te están viendo. Sí. Y es cierto, o sea, nosotros creo que no lo entendemos, especialmente creo que también es porque nosotros, nosotras nunca hemos visto a las personas que nos siguen sí, en también. persona, entonces no, yo no me siento como influencer yo no me siento... y es que o sea, independientemente eso está bien crazy, porque yo me acuerdo que hace un año ella me dijo no, es que yo tampoco siento que está haciendo suficiente uh -huh. y un día abres los ojos un día de, o sea, un día abres los ojos un año después ya tienes... Más de 600 mil personas viéndote cada video, millones de vistas. Abres los ojos, tienes una marca. Wey, una eso, marca de skincare. Tienes un podcast. Me pone como... tienes, tienes un podcast, tienes una oficina, tienes, tienes tantas cosas y es como que. Y sigo pensando a veces, necesito algo más. Exacto, o sea, siempre como, le digo a para... Has hecho tanto, hemos hecho tanto en nuestras vidas, hemos pasado por tanto. Y simplemente, y, y todo esto, o sea, ni siquiera fue por tener que planearlo, Ajá. fue que un día despertamos, algo pasó, sí. algo pasó pasajero, y terminó siendo una de las cosas más grandes que nos han pasado en la vida, y es como pues, que sí. no tiene sentido aferrarse a algo que no podemos controlar. Y desde ahí, los cambios, ¿sabes? Porque ni siquiera tiene que ser algo físico, porque muchas veces nosotros, no sé si sean como humanos, pero nosotros como personas, nos aferramos a la idea de que tenemos que impresionar a otros. Sí. Un día despiertas y te das cuenta que maybe esas cosas para impresionar a los demás nunca importaron. Que maybe lo de adentro era lo que realmente necesitabas arreglar para sentirte completa. En plan de que, ay, me falta algo. No será que esa falta de algo no es que, ay, quiero abrir una empresa o Ajá. quiero ganar un chingo de dinero. Maybe quiero reconectar con mi mamá. Sí. Ay, sí. Quiero estar con mis amigos. Quiero regresar a ser feliz un ratito. Maybe eso es lo que te falta mm -hmm. Y un día te das cuenta, lo haces Y la es vida es que... como pum Y es como Tuve lo que me faltaba Veo otras hice tantas cosas antes de llegar a eso Que es como que Cómo, puedo, cómo una persona puede ser tan... Mm -hmm. No darse cuenta Todo el mundo se da cuenta excepto tú Haces esa cosa que no, que, que sentías que te faltaba Espera, historia de mi vida O sea, wow no, yo también estos desde diciembre, creo que en, dic en noviembre y diciembre del año pasado fueron los dos peores meses para uh -huh. mí, o sea, me estaba matando con mi ansiedad, los ataques de ansiedad que tenía, uh -huh. no estaba comiendo bien, Yo también. o sea, cuando no comía, no comía para nada, y cuando comía, horrible, o sea, muchísimo, uh -huh. Y siempre decía que los atracones que tenía, que me estaba comiendo todo, todo, todo, era porque no sé, sentía como, me sentía vacía sí, sí, sí, por sí. algo, pero no sabía por qué, ¿no? Tipo, y entonces, es, aparte de que comía mucho, también hacía otras cosas, o sea, me, me inundaba de trabajo, uh -huh. porque me sentía vacía, porque tenía que hacer algo. Story of my life, chicos, story of my life, story of my life. Y luego, no sé, creo que fue como en... Enero o empezando febrero. 2022. Ahí 2022. Fue. Dije, bueno, no puedo controlar lo que está pasando porque mm. en diciembre fue cuando algo muy grande en mi vida me pasó y por eso causó mi ansiedad. Pero con eso dije, no puedo controlarlo. Lo voy a mm. dejar que pase sí. y voy a ver qué pasa. No pasó nada después mm. de eso. Sí. Se fue ese problema que tenía. Sí, sí, sí. Bye. Ya no lo tengo. Y desde un día al otro me vi y dije, estoy bien. Es que sí, sí, ya sé. O sí. sea, no sé cómo explicarlo. Es un sentimiento que es como súper loco. Lenas. Sí, sí. De algo uh -huh. que, que me faltaba. Y yo también, ahorita que lo mencionaste, que empezaste a conectarte de nuevo con, con amigos y así. Yo también tuve eso, uh -huh. pero me pegó me grande. A mí también. Muy grande. Muchísimo. Porque por un rato el año pasado Y siempre les había dicho como en los vlogs y así Pero decía como ¿Sabes que Estoy cambiando mucho Y como que ya no quiero ver amigos Ya no quiero uh -huh. socializar Como me da muchísima hueva uh -huh. Porque siento... Cada vez que iba a socializar con gente Me sentía... Sentía que necesitaba sacar tanta energía sí, sí. Me sentía tan, tan cansada Pero no era por los amigos Era porque yo ya estaba cansada por uh -huh. otras cosas sí, Por sí. mi culpa uh -huh. Pero yo pensaba que era por socializar uh -huh. Y luego ahorita Es como no necesito siempre estar en fiestas y así uh -huh. veo a una persona que en serio quiero estar con esa persona tener momentos bonitos con esa persona y con eso estoy bien, o sea no necesito siempre estar con un grupo de gente y sentirme que en esto estar como Sí. Al, 100%, Al 100%, con muchísima energía y todo Te eso? dejas apapachar y estás en tu zona de confort, ¿verdad? Sí, no, es que pero como... con solo las cosas sí. que quiero Exacto, en febrero, fíjate que en febrero Tuve creo que la peor etapa en mucho tiempo Me cortó mi novio <risa> <risa> Salió una relación bien tóxica Me suspendió mi cuenta de Twitch Ergo ya no podía hacer más Ya no podía hacer más dinero Y tenía un buen de miedo porque era como Si no claro. hago dinero, me va a quedar sin hacer nada Claro, ansiedad Dejé de... Acabé, acabé mis estudios Entonces ya no tenía nada que hacer No podía estar... O sea, mi mejor amiga De, de Latinoamérica se había, se había regresado Entonces estaba totalmente sola Me habían traicionado dos personas Porque fíjense que... Esto lo hablé en mi Twitch Vayan a seguir Ah, no, ya no hago stream <risa> <risa> Bueno, luego veo si hago stream Pero bueno, el caso es que dos personas me dijeron Mira, Nara, la verdad es que ya que cortaste Con tu novio Dame una oportunidad, ¿no? Y yo de... No, necesitaba Tu apoyo y me dices esto O sea, literal, un tipo... O sea, Se me declaró un día después de que estaba llorando por mi novio Sabiendo que estabas vulnerable Estaba vulnerable y, y me dice No, es que me gustas, ¿no? Y luego le digo, otro, le digo al otro, oye Es que este güey me dijo esto, ¿no? Y me dice, no, también a mí <risa> Estaba en all time low mi, wow. Estaba tan vacía Porque algo que tenía un chingo de miedo También era estar sola mm. Porque mucho tiempo había estado sola en Corea y me había sentido tan mal porque era como ese vacío que sí. no estoy haciendo suficiente, no soy suficiente conmigo sí. misma, no soy suficiente, no soy suficiente, necesito hacer más ejercicio, necesito comer mejor, necesito hacer más trabajo, necesito estudiar más. Nunca, Nunca te acaba. sientes suficiente. Nunca acaba. Y tenía tanto miedo que le dije a mi amiga, por favor no me dejé sola. Horrible. Me quedé con ella una semana porque no podía estar sola. Y yo dije, mira, voy a conseguir novio porque, para no que manches. cuando sabía a mi amiga pueda estar con él. No, no, no funcionó. Horrible. Y luego se fue a mi amiga, lloré muchísimo, me sentí horrible porque no quería estar sola. Sí. Y luego un día despierto y digo, maybe no está mal. Sí. Maybe no está mal estar mal. También se no me perdieron... Bien, no, va a estar bien. Se me perdieron uh, mis audífonos. Entonces sí. no tenía música, no tenía nada. O sea, se me perdieron... Dos veces, pero esta vez ya fue de verdad Ajá. Las primeras veces que se me perdieron Sentí tanta ansiedad porque me fue, sí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No hay futuro, no me salgo de esta No por los audífonos, sino por todo en sí, general sí, por todo De esta no salgo Ajá. Y voy a ir a México y no tengo nada planeado Y mis exámenes para entrar a la universidad Fíjate que Tenía que hacerlos yendo a México Pero... Tenía que sacar pasaporte mexicano, y ¿sabes qué? Me dijeron los de la embajada. Nos fuimos uh, de vacaciones, jojo, <risa> la siguiente semana. Perdí mi chance de hacer mi examen, no. porque no tengo pasaporte. ¿Neta? Sí. Todo eso en un lapso de una semana. No, no es. Febrero, febrero fue horrible. Todo, todo eso pasó en una semana, o oh, dos, dos, dos, dos semanas. Mm. Y dije, de aquí ya no salgo. Por eso dejé de subir contenido, estaba mal todo el tiempo. Y dije, bueno, vamos a ver qué pasa si estoy mal y no hago nada al respecto. Güey, siento que tuvimos algo similar. Sí. Porque, de hecho, cada vez que hablo contigo, creo que siempre mencionamos esto. Uh -huh. También por uh -huh. WhatsApp. Cuando estamos hablando de nuestro futuro. Uh -huh. y Siento que nosotras necesitamos sentimos nos sentimos cómodas sabiendo qué vamos a hacer en el futuro. Sí, sí, sí. sí. Mañana, en una hora, uh -huh, uh -huh. en tres años. Este, y como nosotras estábamos, justo estábamos las dos, sin saber qué hacer. Sí, exacto. Y eso me afectó muchísimo porque estuve hablando con unas personas de trabajo y estaba muy emocionada de trabajar con ellos por algo. Este, y de un día a otro de la nada, con que se canceló todo, y no sabía cuánto me iba a afectar eso, pero solo porque se canceló esa una cosa, sentía que ya no podía hacer sí, nada, sí, sí, sí. me sentía horrible, y, y empecé a llorar, y empecé a comer más, porque uh -huh. me estresé, y ya no sabía, o sea, solo por una cosa, me empecé a estresarme demasiado, y dije, bueno, que estoy siendo vida. Uh -huh. Y todos, todos mis amigos están como, ¿cómo que qué estás haciendo con tu vida? ¿Tienes YouTube? ¿Tienes tu tienes marca? Tantas ¿Tienes cosas. esto y esto? ¿Cómo que, que qué dices? Y yo, uh -huh. no, pues, no, no sé qué hacer ahora. Uh -huh. Me quedé así de que no sé qué hacer. Entonces, no voy a hacer nada. Uh -huh. Entonces, como que dejé de hacer algo. Dejé de hacer, por ejemplo, siempre subía dos vlogs de la semana. Dejé de hacer eso. Uh -huh. Subo uno. Subo dos videos aquí, tal vez algunas veces no subo. Está bien. O sea... Es que sí. Paras y dices, bueno, vamos a ver qué hago una vez que ya entré al... A ver cuánto fondo. nos dura esto, Nara. Ya sé. No, no, no, pero fíjate que... No, esto pasó en, en, a finales de febrero, por ahí. Entonces, fíjate que paré y dije, ¿sabes qué? Voy a dejar de streamear voy a dejar de hacer contenido, voy a dejar de estudiar. Voy a dejar de todo lo que tenía tanto peso sobre mí, voy a dejarlo ir. De hecho, ahorita que lo dices, te veo un poquito diferente de cómo antes me decías, G, no estoy subiendo videos, no estoy uh -huh. subiendo TikToks. Uh -huh. Te ponías como así cuando me decías sí, eso, sí. pero ahora, hoy, me dices como, no estoy subiendo mucho. no. Pero we, ni, ni te afecta tanto, Ya no estoy eh, este, generando ingresos, ya. Estoy en, estoy en un break indefinido. Hasta que mi cuerpo me diga qué es lo que quiere, ahí me voy a quedar, ¿no? Entonces, mm. las primeras semanas de marzo así me quedé sin hacer nada. Estaba... Que, ¿Crees que es este tipo de mm, trabajo, de ser influencer? No, no, no, no, que no, no, no. Es que, fíjate que no, no. Porque dejé de hacer todo. Mm. Porque todo lo que yo estaba haciendo era controlarlo, sí. controlarlo y no dejar a mi cuerpo, no dejar a mi mente. Yo, yo soy muy firme de la creencia que tu cuerpo y tu mente son dos cosas totalmente diferentes. Y tu cuerpo empieza a hablar antes que tu mente. Uh -huh. Entonces te empieza a doler. Te cuando... empieza a sentir mal y es como, ¿por qué sí. me siento mal? ¿Por qué me siento vacía? ¿Por qué me siento vacía? Es porque algo le hace falta a tu cuerpo. Entonces dije, voy a hacer lo que se me dé la gana a partir de hoy. Uh -huh. Voy a dejar ir ya voy ya ya no quiero ir al gym, ya no quiero hacer nada ya ya ya ahí quedó y estaba pasando por lo que más miedo me daba ir a no tener control no saber la estrés de no saber qué va a pasar en el futuro de no saber qué vas a hacer mañana exacto como tú decías porque yo siempre era de que la siguiente semana hago esto todos los días pues que yo todos los días ve mi calendario o sea yo también tengo un calendario lleno me daba tanto estrés tenerlo en mi teléfono que lo tenía en mi libreta así Escribiéndolo mil veces al día Dejé de hacerlo Dije, voy a hacer lo que se me da la gana el día de hoy Empecé a agarrarle gusto a ir al gym Empecé a agarrarle gusto a hacer Y que poco a poco estuve como claro. sanando uh -huh. Reconecté con gente Qué Empecé bien. a realmente comer lo que quería Y resulta que sí me gusta comer saludable Fue uh -huh. que ya que no me estoy forzando sí, Ya puedo hacer eso. lo que quiera Creo que eso es lo más grande Ya que no, no. te fuerzas, ya que le das a tu cuerpo chance de hacer lo que quieras, ya que descansa Eso se vuelve tu estilo de vida luego. Ajá, ya que ya no está esa tensión, o sea, por ejemplo, porque no es descanso si cada vez que estás en tu cama así, es de ¿qué voy a hacer mañana? ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a, ¿qué voy a comer mañana? ¿Cómo voy a hacer ejercicio mañana? ¿Quién voy a ver mañana? ¿Cómo, uh -huh. voy, a hacer, no voy, ¿cómo voy a mantener mi mente ocupada de lo que realmente importa? Uh -huh. ¿Cómo voy a distraerme del hecho de que me siento tan vacía? que prefiero estar sufriendo y estar estresando sí. a realmente enfrentar el problema. Y el, el problema para mí era estar sola y lidiar con mis problemas mentales. ¡Wow! Y lo, empecé a lidiar con ellos y dije, bueno, voy a dejarlos entrar. Mm. Voy a ver qué es lo que siento. Voy a hablar con gente que quiero. Nunca me he sentido más... En... Por eso digo que desde ayer me empecé a sentir increíble. Pero sí, te veo muy segura. Porque ya, o sea, ya, ya, ¿sabes? Mm. <risa> sí. Y ya voy a ir a México a reencontrarme con gente que quiero, ya voy a, ya voy a hacer eh, lo que quiero. Sí. Por la primera vez en dos años que hago lo que quiero. En dos años. En dos años, porque en cuanto llegué a Corea dije, como no puedo controlar nada, voy a tratar de controlar uh -huh. todo. Creo que también pudo haber sido eso, sí que viniste a Corea y sentiste la necesidad de... Controlarte porque sentías que... Nada, nada, nada en mi vida se puede controlar. Ajá. Y tenía tanto miedo. Es que ese, ese, miedo, esa exacto. ansiedad, ese ¿Eren... miedo de no saber qué va a pasar Me con entiendo. tu futuro. Así Nosotras somos influencers. No tenemos un, un trabajo estable. estable. No hay nada estable de nuestras vidas, excepto por relaciones. Exacto, exacto, exacto, exacto. Y exacto. las personas que están... Y en nuestras el... relaciones, chucur, por querer tener... en es, Estabilizar nuestra vida y estar al 100 todo el tiempo, perdimos... Y creo que por eso, por el ejemplo, punto. los influencers o youtubers, creo que lo, lo más difícil de este trabajo es que el trabajo nunca acaba, porque mm -hmm. si vas a la oficina, acabas a las 6, 7 de la tarde, vas a la casa, descansas, descansas, y, y ya, cosas, pero y nosotros, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué contenido necesito hacer? ¿Qué te...? O sea, todo el tiempo. Y lo que creo que también me afectó fueron los vlogs. Mm -hmm que los vlogs, estoy blog, literalmente bloqueaba todos los días, Uf. pero imagínate estar teniendo que pensar en sacar la cámara, qué ángulo, qué decir a la cámara todos los días y por eso ahora, después me di cuenta de que no me gusta estar con mis amigos tanto cuando estoy bloqueando porque me da pena... Uh -huh. Sacar la cámara y decir, ok, tengo que bloguear. Hola, está con el O sea, no es natural. Sí. No es algo que normalmente hacemos uh -huh. con amigos. Me gusta estar en el momento, pero luego cuando veo los blogs digo, qué aburrido, necesito sí. poner otra cosa más. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer hoy para que mi blog esté más entretenido? Entonces salgo de mi casa o algo, hago cosas que ni al caso... Uh -huh. O sea, lo estaba forzando. Sí. Solo para crear contenido y para sacar algo divertido. Pero luego como que dije, ¿para qué lo es para? Qué? O sea, ¿pero para qué? No, no, no te pasa no te pasa que te sientes tan innatural, como, como tan... Dije... Y dije, empecé a pensar en cómo empecé YouTube uh -huh. Y en ese, cuando empecé, literalmente sacaba mi cámara cuando quería Cuando quería bloguear y Constant por eso me gustaba <risa> Constantemente estaba así, uh -huh. Ulo, ¿sabes? Pero dije, voy a, re voy a volver a como empecé YouTube Cuando empecé YouTube uh -huh. Y ahora, literalmente saco mi cámara y saco Bueno, saco mi cámara para bloguear cuando quiera sí. No estoy tratando de controlar mi día Para que un blog se vea bonito uh -huh. Y eso como que me cambió muchísimo Es que, es que es, esa paz Como es, esa, cuando, te, cuando tu mente se cae la boca así Que ya no te tienes que preocupar por nada Ya le dejas a tus pensamientos como que crecer Y lo que realmente quieres sí. Y es que de alguna manera yo siento que entre nosotras Como que nuestro cuerpo nos guía a lo que realmente pasará ¿Sabes? como... Sí. No necesitas, o sea, no estás como que ya por default uh -huh. Vamos a hacer las cosas bien Eso fue lo que me di cuenta Yo siempre voy a hacer las cosas bien uh -huh. A mi modo, las cosas van a caer en, su or en orden Sí Simplemente tengo que creer en mí Creo que eso, ese era el problema Eso, eso es No que creíamos siempre, en nosotros Es lo que siempre digo Pero o sea, siempre lo digo a mí misma ¿Por qué no creo más en mí? ¿Por qué tengo tantas dudas? Uh -huh. Sobre todo lo que estoy haciendo cuando todos me están aplaudiendo de por detrás. Es como... Soy la única que no cree en mí. Sí, sí, sí, sí, sí. Y por eso... Con que no puedo seguir adelante. Uh -huh. O sea, sí sigo adelante con todas las cosas que hago. Pero aquí, aquí no, no sigo adelante. nunca creces. Nunca sales no. de esa zona. Y por eso me da tanto miedo estar sola. Porque era como... Ahí es cuando, mis, cuando estoy con amigos, ese pensamiento se calla. Porque y... es como, ya voy a hacer lo que quiera. Y ahí era donde me dejaba ir. Pero ve, yo... Con esta oficina ahorita que estoy, ya llevo un año, ¿no? Uh -huh. Me di cuenta que me gusta estar sola, también me daba muchísimo miedo estar sola. Los primeros meses de estar sola aquí siempre empezaba a comer muchísimo porque me sentía tan vacía, necesitaba uh -huh. algo, me sentía como aburrida de estar sola tanto que no me, no me sentía cómoda, uh -huh. pero creo que te das... Empiezas a aprender a divertirte sola. a estar sola. Sí, sí. Y eso es lo que yo aprendí el año pasado: que aprendí a estar sola y como enjoy it uh -huh. más. Y por eso es que ahora, la verdad, me gusta estar sola. Me gusta. Uh -huh. Nunca diría, nunca, nunca antes diría eso. Uh -huh. Pero me gusta estar sola. Sí. Prefiero estar sola a veces. Porque está, a veces es cuando estoy sola empiezo a pensar de cosas Demasiado Pero me daba miedo uh -huh. Pero ahora es como, cool, estoy pensando Voy a hacer las cosas que quiero Y se calla la voz Y ya es como, o sea, una vez que ya no está esa parte de ti que se estresa por todo Es que Nita te juro que esa voz la perdí mm. Y ahora, en por ejemplo, cuando estaba en mi casa, odiaba estar en mi casa mm. Y está súper chistoso porque en el pasado todo lo que quería era una casa como yo la quería, ¿no? Ya la tuve, ya empecé a vivir ahí, fue como no puedo estar sola, porque lo único que escucho entre las paredes es trabaja, trabaja, trabaja, no te lo mereces, no te lo mereces, no te lo mereces. Y luego un día fue que shut up, soy shut up, ¿no? Despierto, ¿qué quiero desayunar? ¿Quiero desayunar unos nuggets? Ah bueno, quiero ir al gym. Órale. Y ya no está ese balance, ya no está como el, o todo o nada, porque era como, sí, en wey, la mañana, en la mañana, es. era como que, ah, voy a comer avena y luego voy a ir al gym, sí, veía sí. helado, me lo chingaba todo, ¿no? ya no voy al gym, y ahí era donde los, los problemas todo regresaba, y era como, puedo hacer lo que quiero, te digo que cuando estuve hablando con mi psicóloga, uh -huh. Estábamos hablando de mi personalidad, de INTJ que no sé qué, de cómo me gusta controlar mi vida demasiado. Y que aparte de eso soy perfeccionista en todo. Entonces, una cosa me dijo que hacen las perfeccionistas es que es 0 o cien. Uh -huh. Si te va bien el día, productiva desde la mañana sigues productiva todo hasta la noche, hasta que duermes. Bien, súper bien. Pero si algo, una cosa te va mal, por ejemplo, y si fuiste al gym en la mañana súper bien, pero de la nada empiezas a comer muchísimo, dices, no, ya. pues ya, ya, ya valí, valí, madres. Uh -huh. Tu día entero lo empiezas a arruinarlo, más y más y más. Uh -huh. Solo porque sientes que ya, ya valiste, madres. Pero no, yo también creo que aprendí mucho también por terapia, que no solo porque una cosa nos va mal, no significa que literalmente todo está mal. Uh -huh. está, está bien que pasen cosas malas, porque eso es la vida. Está bien no estar bien. Ajá. Puedes confiar en ti mismo, puedes ser quien quieres ser y no va a pasar nada. O sea, preocuparte uh -huh. en literalmente, creo que eso fue lo que más me costó entender, que preocuparme no va a cambiar nada. Uh -huh. Entonces, mejor estoy en mi casa. Si no puedo hacer nada para cambiarlo... X. Exacto. Voy a hacer lo que se me dé la gana. Uh -huh. Y tu cuerpo solito se va. A, o sea, es que querer. Eh, pero es difícil. O sea, sí, sí es difícil. Obvio. Cuando estás en ese momento, yo también, por ejemplo, cuando estaba en momentos de depresión y ansiedad, es difícil de salirte de ahí uh -huh. y entonces empiezas a pensar en lo peor uh -huh. oh, todo el sí, tiempo. Sí, sí. Entonces te pones, o sea, y aparte con mi personalidad me meto más y más y más y más en el hoyo. Pero empecé a cambiar en el que como que empecé a, en vez de meterme más en el hoyo, digo, bueno, así estoy. Así estoy. ¿Y qué? O sea, ¿qué vamos a hacer? Uh -huh. Si yo no voy a cambiar algo, pues, ¿quién va? Uh -huh. Nadie. ¿Qué vamos a hacer? Y nada más me quedo como, ok, cool. ¿Y ya qué? So what? Y sigue cada día. Día por día. Los días siguen. Y ya. La vida nunca para. Y eso es lo que... Y como que no ¡Wow! de que... Sí. Y de la nada, un mes después dices... Ah, estoy bien. Estoy bien. No me <risa> morí. Ajá. No estoy... No estoy en un, en un tendedero por ahí. En... Ajá, sí. Uf, sigo bien. ¿Quién diría? <risa> por una... Por, por ya casi dos años. Sí, sí. Por ya casi dos años. Todos los días constantemente me estaba preocupando. Todos los días. ¿Tenía problemas en la espalda? No, no piel. sabía que estabas así tan mal y estresada. Te juro que... O sea, sí me contabas de cosas a veces que estabas preocupada. Uh -huh. Sí te veía ansiosa por cosas, pero no te veía tan... Es que cuando, que cuando estoy con alguien más, como que mi, mi pensamiento se apaga, pero en cuanto estoy sola, no más que te juro, o sea, ya estoy, ya estoy secreto de nada Pero, por ejemplo, en cuanto me iba a mi casa o estaba en el autobús, a veces empezaba a llorar. De la ansiedad, así, que qué hago, qué hago O sea, desperdicié el día de hoy saliendo con tal persona Gasté un chingo de dinero hoy, comí esto, ¿no? En serio I Iba directo al de que al see you Veía a la primera y me, me lo echaba así De tanta ansiedad que tenía O sea, nunca me había sentido tan ansiosa en mi vida Lo que tú acabas de decir era Yo hace cinco años uh -huh. Sí, si seis años Y es que sentirte así. tan fuera de control Y, o sea, el, el vacío tan grande O sea, sientes que te vas a morir en serio, neta Lloraba un buen Yo lloraba en el gym Yo también, yo también <risa> hace, hace seis años, me acuerdo No, hace como cuatro años mi, mi novio me empezó a llevar al gym Íbamos ahí Entraba está, Él iba a hacer su ejercicio Y yo ahí como que me quedaba Y de la nada empezaba a llorar uh -huh, uh -huh. Y no no podía Salía, salía corriendo del gym Le mando un mensaje diciendo no, Perdón, pero ya me tengo que ir a mi casa Y él como que se queda de que What the fuck pero me voy a un restaurante, a un café, a un sí o algo, empiezo a pescarme, <risa> llorando. Literalmente esa era mi vida hace seis, cuatro o seis años. Esa era mi vida hace nada, literal. Y creo que algo que sí le dije a Nara, que, que creo que aprendí de mí, fue que aparte de que empecé a creer más en mí, aparte de eso, empecé a conocerme más, nada más mm, como exacto. persona. Como yo soy esta persona, yo soy así. Eh, mi, con, mi nivel de confianza, puff, solo por aceptar cómo eres. Uh -huh. No es de que, ah, necesito bajar de peso para tener... No, acepta quién eres, acepta cómo es tu cuerpo, acepta... Por eso digo que el body positivity, de que estás bonita siendo así gordita, con que no, nada más acepta. Si estás gordita, acepta que estás gordita y ya. Uh -huh. Nada acepta va a cambiar quién eres, acepta tu cuerpo, acepta tu cara, acepta tu personalidad Y yo ya acepté mi, mi personalidad de tener que estar en control de todo uh -huh. Y ahorita estoy trabajando en tratar de dejar de uh -huh. hacer cosas Pero aún así sé quién soy y con eso sigo adelante, ¿no? Pero mi nivel de confianza, literalmente, puff Y eso sí. mejoró muchísimo Que... Uh -huh. Ya me vale madres como otras personas piensan de mí o me ven aquí en Corea y eso fue algo muy grande que me ayudó a adaptarme bien uh -huh. aquí sin que me cambiara, uh -huh. sin que me cambiara a tener que ser coreana o otra versión de mí. Es que eso me refería, más bien, o sea, no, no cambias tú, pero cambia tu, per, tu, tu perspectiva de las cosas. Y eso era lo que yo te quería decir porque yo también, o sea, creo que... Yo no, más bien, yo no acepté quién era Yo dije, yo no quiero ser quien quiero ser Porque la persona que soy Es un, una proyección De lo que quiero que vean los demás Y dije, ¿qué tal si cambio? Pero me he visto como quiero vestirme Amo como quiero amar Lloro como quiero llorar O sea, neta, dejo sentirme con, sí. Sin culpa, es que la culpa Constante Sin tener esa cosa Y realmente sentir lo que quieres sentir Y hacer lo que quieres hacer, todo se va y se resuelve que es lo peor de todo. Es que el universo tiene maneras de trabajar. <risa> pero todo se resuelve. Todo sale bien al final. La neta, sí. Y es que con eso de que el body positivity movement, de, de, de estar gorda y lo que sea, o sea, yo, yo tenía un pedo con que, no, tengo que bajar de peso, tengo que bajar de peso, tengo que bajar de peso. Ni siquiera estaba mal, ¿sabes La, hace, hace, hace un año, como que empecé a comer muchísimo por... Estrés. Por estrés y lo que sea. Viendo las fotos como, ay, qué cute. <risa> Toca chitona, qué cagado <risa> Pero yo tenía el constante miedo De que qué tal si me, me da un casting o algo Y tengo que bajar de peso y no soy suficiente y no soy... No. Nunca pasó nada Los hombres me siguen queriendo igual Wait, Las personas que te van a querer por, Nunca por pensarían porque... en eso no. Jamás pensarían en eso exacto tuve, tuve una amiga que bajó un chingo de peso Y yo le digo ¿Estás feliz? <risa> no, no, no, o sea, me dice ¿Qué notas en mí? Y yo, nada <risa> Yo te sigo viendo igual de bonita. Para mí si es teniendo. Claro. Eres igual, igual de increíble. Claro. Me dice, en físico yo, ¿te ves feliz? Y, y, y ella de, no me ve más delgada. Y yo, sí, pero ¿qué tiene? ¿Qué ¿no? tiene? no tiene nada de importancia el nada. peso. Si eres saludable, si eres feliz, literalmente lo, lo último en lo que se van, les va a importar a las eh, lo último en lo que las personas que te importan, Claro que te aman, que te aman es, es lo último que van a ver. Y se los juro, creo que a mí eso me voló a la mente. Porque para mí era siempre tengo que verme mejor para las personas. Siempre tengo ¿Y que verme mejor. Eso ver lo aprendiste aquí. Uh -huh. y, y, y abres los ojos y sí cambiaste. Claro. Y es como que ya no me veo igual, pero siendo, siendo igual. Sigo, o sea, ya no te ves igual porque empezaste a hacer lo que querías realmente. Okay, y sí. ahí es donde te empiezas a ver increíble. Sí. Yo también cambié mucho de mi estilo, uh -huh. diría. Porque al principio, cuando vine a Corea, sentía que también estaba como cambiarme un poquito, solo porque no quería que me vieran raro. Pero no pude. Odiaba cómo me veía en ropa coreana, odiaba cómo me veía en el estilo coreano. Y dije: Bueno, ya voy a quedar, voy a encontrar mi estilo, mi propio estilo. Que me, que me vea bien con el cuerpo que tengo. En vez de cambiar mi cuerpo para que me vea bien en el estilo que no me gusta. Voy a cambiar el, lo que me pongo y en, en vez de cambiar el cuerpo uh -huh. Y encontré el estilo que creo que va bien con mi cuerpo Se ve increíble y, y... mi nivel Otra vez, mi nivel de confianza Sube, o sea haces lo que quieres Deja importar lo demás Y como que dejas... ¿No, no, no te bueno, pasaba ese sense of impending doom? Sí Dejas de pensar en eso, es como... Pero huh. es, creo que es súper difícil, porque hay muchas personas que luego me preguntan... ¿Y cómo le haces para que no te importe lo que otras personas piensan de ti? Como no hay un... no hay una solución. Nada más... Para mí fue como un cambio de un día para el otro. A mí también. Es que yo creo que para mí la solución fue... Llegas, o sea... Un día... Te despiertas y, y sí, dejas todos los sentimientos que tienes, hace, o sea, de, de, dejas como toda la ansiedad, todo, todo hablar, pero no haces nada. haces no, sentirlo. No actúas nada, no haces nada. Dices, mira, ya la cagué, ya estoy aquí, vamos a ver hasta dónde puedo ir. Y el punto es que tienes que bajar, bajar antes subir. de subir. Entonces, literal, si yo pudiera darles un consejo para que dejen de sentirse así, es literal, dejen de hacer lo que hacen. Esa cosa que tanto los abruma, esa, esa cosa que tanto odian... Por ejemplo, si odian, estás en una dieta, deja, tratar, de, hacerla. deja de hacerlo. Si estás en un trabajo que... Bueno, también hay cosas que pues no sí, se bueno. pueden cambiar, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, si estaba en un trabajo que odiaba, lo dejé de hacer. ¿Qué fue lo peor? Nada. No, sí, puede que dejé caso. de generar ingresos un rato, regresé otra vez. Exacto. Y ahora, esta vez, por una dirección diferente. Y esta vez sí me gustó y fue como que, wow. Y luego te dan otras oportunidades. Siempre va a haber más oportunidades. Sí. Y cambiense, o sea, yo, yo cambié esa mentalidad de que no puedo cambiar. Sí. A. Voy a empezar a aceptar lo que tenga sí. que venirme. Sí. sí. No existe el eso hubiera. Lo no existe grande. el hubiera. No existe el, ay, ¿qué hubiera pasado si? Sí. Tú tienes que, hacer o sea, por eso siempre. ¿Cómo le hago para hacer esto, para cambiar esto, para ir a Corea a vivir, no sé? Hazlo. Hazlo. Literalmente siempre los digo aquí en el podcast, just do it. O sea, ¿por qué lo estás pensando tanto? Exacto. Siempre con cualquiera cosa que ahorita yo también hago me preocupo y digo, ah, primero lo hago y luego uh -huh. pienso. Y luego pienso. exacto. Yo también, yo también de que por mucho tiempo había soñado en viajar, así de que quiero uh -huh. viajar porque Quiero vivir otras culturas, pero no lo hacía porque qué tal si tal, qué tal si tal, cal, qué tal, no tengo dinero, tal, no ajá. tengo nada. Y un día dije, ¿por qué no solo lo hago, no? Mm. Iba a ir a México, pero voy a, voy a, voy a, voy a um, también tomar un tour por Canadá y por Estados Unidos, porque why ¿por not? Wow. ¿Cuál es el pedo, no? Y luego le digo a una amiga, voy a hacer todo esto. Y ella me dice, ah, mira, yo voy a ir a visitar a mis amigos en Francia. Y yo, ¿puedo ir? Voy a ir a Francia, chicos. Hay que vivir una vida más espontánea. <risas> Hay que vivir una vida en donde no te preocupes. Y creo que nuestros, nuestros abuelos, todo el mundo siempre dice, no te preocupes. No te preocupes. Uno nunca deja de ser joven hasta que muere. Entonces, deja de preocuparte. Si te mueres, pues ahí quedó, pero al menos hiciste lo que querías hacer. Exacto. Pero entonces, enta, váyanse hasta abajo. Sí. Vean hasta dónde pueden llegar. Porque cuando se van dando cuenta que llegaron, tocaron fondo y no hay nada peor. Y siguen vivos, siguen bien. Güey, eso es lo mejor. Porque cuando llegas hasta el fondo, llegaste al fondo. Pero ya no hay más para ya bajar. Ya no hay más. Ya no hay más. Lo único que ahora tienes que hacer es subir. Y subes y qué es. Cosas mejores pasan. Todo el tiempo ahora que ya dejas a tu cuerpo crecer y literalmente eso es cuando me llegó la depresión cuando era suicida hace, ¿qué? 6, 7 años uh -huh. me veía hasta la muerte estaba hasta allá pero obviamente pues, no morí uh -huh. no lo hice y qué después de eso solo subí, subí, subí obviamente mientras que subes hay días que bajas subes otra vez bajas, bajas. y subes otra vez pero estás subiendo y luego uno como pasa un año luego y dices, ah chinga. Mira dónde estoy. Mira dónde estoy. O sea, los cambios. Uh -huh. Igual con Nara. Hace un año ni madre si estábamos hablando de cosas así. Ya sé, soy... hace un año a mí me decían, o sea, por ejemplo, yo tuve esto con el coreano y eso es algo que a mucha gente como que les desmotiva de seguir porque a cada rato dicen, no eres suficiente, no eres suficiente, no eres suficiente. Hace un año yo llegué aquí y me decían, tu coreano está horrible, está horrible, está horrible. Y hasta hace, ah, ahorita, me siguen diciendo, tu coreano está horrible, está horrible, está horrible. Y yo decía, maybe nunca mejoré. Mm. Un día abro los ojos y la gente me dice, ya puedes hablar, ya puedes entender, ya puedes escribir, ya puedes hacer todo, o sea, en serio, ya puedo hacer todo. Lo único que me falla un poquito es maybe... Eh, yo que sé, el vocabulario, lo que sea Pero me fui de no saber Ni siquiera qué era el Hangul No saber nada de Corea A este punto, como que huh. Sí, güey huh. Estás haciendo, estás en juntas Estoy estoy, en, estoy y... en juntas Profesionales en coreano Es como, cómo llegué a caja Y yo neta la veo como Órale, La andaré, estoy entendiendo todo a mí, a mí, a mí, a mí Todos los días me decían, es que tu coreano no está horrible Tienes que mejorarlo el ego despierto y es como no es cierto es porque cada vez sube la barra y no te das cuenta Pero hasta no dónde estás yendo hasta que cada día los días pasan y pasan uh -huh. y no te das cuenta es como también la edad por ejemplo sí. cada año cada día pasa cada semana pasa cada mes pasa el año pasa no te das cuenta y de la nada tengo 28 años <risa> así me siento güey <risa> yo ayer tenía 16 <risa> ya, a, a, a, a, al parecer ya tengo 20 en Corea <risa> Yo entré en la cuarentena cuando tenía 15 años No, ma. Nunca tuve mis experiencias padres Nada, nada. o sea, fue directo a trabajar Abro los ojos De repente te dicen en Corea, ya tienes dos años más Ya tienes que actuar como adulto Me fui 15 años, pasaron 5 años Y ya tenía 20 al parecer Es como de que... Hmm. Sí, el año pasado, me acuerdo que te está... Me dijiste como, Chi, cuéntame de tus experiencias Cuando veniste a Corea, ¿no? Uh -huh. Y le conté a Nara que cuando vine a Corea estuve Como fue un desmadre uh -huh. Estuve de fiesta todo el tiempo y me dijiste Ay, yo también quiero uh -huh. Y ahorita que me contaste que la semana pasada Estuve tomando La cara ya lo está viviendo Conseguí, <risa> es que literal no y, y algo que me hizo llorar hace poco fue que Yo al principio cuando llegué a Corea Escribí, escribí ¿Qué, qué es lo que quiero? Mm. ¿Y sabes qué escribí? ¿Qué? Quiero ser un amigo Quiero poder leer coreano Quiero llegar a las 400 mil seguidores No, 40 mil seguidores No, o sea, mini, mini, mini Quiero llegar como los 40 mil seguidores en TikTok Quiero... Mi sueño, mi sueño más grande en ese momento Era poder... ¿Qué era? ¿Qué era? Ay, no me acuerdo qué era Ah, bueno Estar sola en Seúl o algo así Ay, nada Mi, mi primera vez saliendo de Seúl o algo así Y, y, y el otro día lo leí y dije Estas eran cosas que creí que jamás iba a conseguir. Exacto. Se me hizo tan difícil conseguir un amigo. Y abro los ojos y ahora tengo como... Y es como... De Mira, hecho... Yo también. ¿Qué? Perdón. De hecho, este sábado me van a celebrar como mi cumpleaños. ¡Ay, como, no! Oh. <risa> me fui de nada a conseguir gente que realmente Ay, amo. No. Construí todo totalmente sola. Lo hiciste, tú lo hiciste. Y pude haberlo hecho sin preocuparme porque nada, nada de lo que pasó, nada de mis, de mis experiencias y lo que sea, fueron porque estaba preocupada. Uh -huh. Literal, fue por cosas del destino. Uh -huh. Y pasó, y fue como de que. Sí. Wow. Güey, wow. yo también me quedo así con mi marca de skincare. Tiene una marca de skincare. O sea, como. Me acuerdo que cuando empecé YouTube siempre me decían como en los QAs, como: ¿Qué te ves haciendo en los siguientes cinco años? Y yo. Mi sueño más grande es tener una marca de skincare. Y ahorita que ya lo tengo, lo pienso y digo, ¿por qué siento que necesito hacer más cuando ya cumplí el sueño más grande que tenía desde la secundaria? Es como, ¿por qué no podemos estar satisfechos con lo que uh -huh. ya tenemos? Y por eso es que también les conté antes que algo que empecé a hacer es pensar en lo que agradezco mucho, lo que tengo mm -hmm. porque creo que empecé a dejar de pensar en eso, dejar de pensar en lo que tengo ahorita y pensar en lo que no tengo, entonces como esto, siempre estoy pensando en lo que no tengo estoy queriendo más y más y más, no tengo el cuerpo que quiero, no tengo el dinero que necesito tener no tengo esta casa, no, no sé, no tengo este lo que sea pero ahora que lo pienso al revés tengo estos amigos, tengo mi novio que me ama, tengo a mi familia aquí conmigo, tengo mi salud, una casa en donde puedo quedarme, tengo este trabajo que amo hacer. Uh -huh. O sea, con que empiezas a cambiar cómo piensas de tu vida, tu perspectiva, sí. y literalmente todo cambia. Sí. Tu manera de vivir, tus vibras. Sí. Y las personas lo, lo, notan, notan, lo notan. Lo notan, lo notan, lo notan, cañón. Por mucho tiempo, o sea, es que eso, eso, eso que acabas de decir... Spot on. Porque por un buen de tiempo te juro que para mí era súper difícil de que... Ay, es que no, no, le, no le parezco atractiva a nadie, quién sabe qué. Cuando haces eso, das vibras. Neta. Y eso das influye... vibras de inseguridad. Cañón, cañón. Lo siento muchísimo cuando voy a clase de pole, Hay unas chicas que veo que no tienen el cuerpo de, por ejemplo, Kendall Jenner. No, no tienen el cuerpo así. Pero su nivel de confianza en su, en su bikini, en su outfit, digo, wow, se ve súper Increíble, hot. se ve increíble. Y luego hay chicas que se ven súper bonitas, pero se, se nota esa inseguridad que tienen en sí mismas, se nota un chingo. Y digo, pero ¿por qué? O sea, mm -hmm. literalmente pare, siempre están así. Cuando ellas se ven increíbles. increíbles. Y es que sí es cierto, o sea... Yo, yo me sentí hipócrita por un tiempo, porque en mi canal es muy conocido, pues, bichota, tú crees, lo que sea. Llegaba a Corea, no podía ni siquiera verme al espejo de tanto asco que tenía como, sí. Y un día fue como de que, ¿qué? o sea, un día pensé, ¿qué es eso que la gente tanto hablaba de mí? ¿Por qué la gente me sigue? ¿Por qué me quieren, no? Uh -huh. Y abres los ojos y es como, por esto, por esto, por esto, por esto, por, por, por tantas cosas que tienes, por tantas cosas que haces, que para ti son como totalmente x hay gente que sí. neta mataría por ser tu... O oh, ni siquiera eso. Hay gente que... Por tener... Ese, por tener confianza. Ajá. Por tener esa, ese aspecto. Ese... No, ni siquiera... Un, esa esa vibra. vibra. Esa vibra. Esa vibra de... Soy feliz y no me importa lo Soy que los demás piensan. Y es como que... Estaba en lo cierto todo el tiempo. Pero <risa> el, algo que sí me ayudó mucho es el... Fake it till so you, you make, make it. it. O sea, porque con YouTube... Al principio la neta sí lo fakeaba uh -huh. mi, mi confianza, mi todo Porque lo tenía que hacer, estamos en de la cámara Siempre me tengo que ver en la cara Siempre tengo que ver como Lo que odio de mi cara lo tengo que ver Lo que uh -huh. odio de mi cuerpo lo tengo que ver con la cámara Y muchas otras personas lo ven también Y muchas personas comentan sobre eso Entonces tenía que fakearlo Tenía que actuar como si no me importaba pero Porque lo tenía que hacer Y luego De la nada me veo y digo ¿Eh? No estoy tan mal no estoy mal, estoy <risa> increíble. A huevo. Sí. Así cambias. Sí. Cambias. Te vuelves, o sea. Es que en serio preocuparse. No wow, tener. cómo llegamos a esta conversación, Nara? Ya sé. Sí. Güey, te preguntan, ¿cómo has estado? ¿Cómo has estado? <risa> Fue la primera. <risa> bueno, tengo como 15 preguntas. Empecé es que con ¿Cómo has estado? Y, y ya me... llegamos una hora y media. Hablando. Platicando de esta. Pues bien, bien. El otro día me machuqué. Bien. Me dio COVID, pero ya estoy bien. Aparte, en esas dos semanas me dio COVID. Estoy bien, fíjense. ¿Estamos bien? Pero sí, o sea. ¿Y tú cómo has estado? Que les deje de importar todo y solo estén bien. Sí. Estamos no, bien. No, no tienes que estar perfecta tampoco. ¿Cómo estás bien. tú, G? Bien, bien. ¿Estamos bien? preguntan el año bueno, dije dije a ver cuál es su bruta favorita ¿Cómo estás ¡Ah! saquen las palomitas bueno, no tienen güey que... ya a la primera ¿Cómo pregunta. has estado no no mames me eh, bueno si les gustó mucho hagamos follow up eso estaría padre Sí. Bueno, estas preguntas que tenía, ¿las hicimos otro día? Sí, <risa> yo creo que terminamos hablando. Es que creo que esta ha sido como una de las entrevistas más poderosas que he tenido en toda mi Welcome vida. Welcome to our TED Talk. Ya sé, ya sé. Terminamos en. El, ¿Cómo? O sea. ¿Abordamos? Oiga, eso es que ya voy a estar cobrando por estas sesiones de terapia. Te me sentí. Empoderar, ¿no? O sea, hace rato estaba como practicando con ella, pero no podía sacar como... Es que no sabía, ¿no? Porque ella me decía, ¿qué onda? ¿Qué traes? no yo, uh -huh. Huh, pues bien, mal, bien, mal, no uh -huh. sé. Y ahorita fue como, ah, no, estoy Uy, bien, bien, estoy sí. bien. Le saqué todo. <risa> <risa> Tú también sacaste un buen de cosas. Ella también de, me identifico <risa> no, tanto no, contigo. ¿Sabes qué? Yo, sí. también, <risa> yo también, yo también, yo también. <risa> Somos lo mismo y TJ sí. Siempre quedamos siendo así, no, ya man, sé. ¿sí? Algo? por sinonas. Y nosotros de oye, <risa> oye, tal cosa. Sí. <risa> Una hora platicando de ello. <risa> sí, ¿verdad? Pero de lo mismo todo el tiempo. Ya sé. No, es que es cierto, o sea. No, pero es que algo que me encanta hablar con Nara. De estas cosas es porque me veo muchísimo en ella. Y yo también me veo cañón en ella. Entonces, como ella, siento que ella está pasando por lo que yo ya pasé. Y también estoy pasando aún, porque estos problemas no nada más desaparecen por la edad. Uh -huh. eh, como que veo cuánto ella también ha crecido y mejorado. Y también por eso veo en mí como yo también he mejorado. Y como que se me hace raro, también, sí. a la vez, porque es como que un espejito uh -huh. de, de tiempo Sí, Pero... es, es, es, que, es que cuando ella habla se los juro pude haber escuchado todo su, to, todos sus videos y ahí ya, ya predecía mi vida porque todo lo que ella dijo pasó <risa> y yo decía, ay, no. G, no creo que sea así, nah, no, no, nada no. créanme que cuando nosotros hablamos son cosas imposibles de inventar. Mm. Son tan ridículas. Por eso le digo a Nora, mis story times que pongo, todas las, todas las anécdotas que les cuento aquí, hay gente que dice, esta chica ya se está pasando, se lo está... No, no. No, ni me lo puedo ni me lo puedo inventar, neta. O sea, es algo que... No. <risa> no, las créanme que no. Que nos pasa? créeme que, que, que, o sea, empecé a escuchar los... De hecho, escucho tus podcasts de vez en cuando. Veía sus videos y decía... Eh, es, creo que vi un video que decía que algo que tu ex, quién sabe qué, de las operaciones. Ajá. Y yo decía, no creo. No, mames. Ajá. ¿Cuántas veces me han dicho que me operaron? No. <risa> <risa> y ella, ella, recuerdo que estaba como en mis etapas iniciales de que la ansiedad y así. Ella me dice, no, es que hay veces me, estoy tan nerviosa que ta, ta, ta, ta. Y yo, yo soy muy segura, no me va a pasar lo mismo Fast forward one year. <mícate> no, no, no, parezco, parezco rata en metanfetamina todo el tiempo de lo estresado. Como, como lo del Spongebob. Una hora Una hora después. Una hora después <mícate> todo, todo lo que ella ha dicho me ha pasado. Bueno, sí, o sea, neta, experiencias que son tan similares. Y yo creo que todos en Corea, o sea, unilateralmente experimentamos lo mismo y nadie se cree uno al otro. Y sí pasa, chicos, el oscuro. Y más porque nosotras tal vez tenemos la misma. Mm, el mismo pasado hay que decir, el mismo, un, una experiencia totalmente similar, o sea, es tan loco, uh -huh. es que ¿qué are the odds? Sí. crecimos en México siendo mexicanas, coreanas al borde del racismo al borde de todas mm. estas cosas <risa> llegamos a Corea teniendo diecin... 18, 19 teniendo, teniendo edad, muy poquita edad somos influencers somos tenemos, tenemos somos Igualitas, las mismas experiencias, También las mismas la cosas como como nos ven La o sea, misma imagen audiencia. como de bichotas La misma audiencia, audiencia eso. Y hablar contigo es como, ¿cómo nos encontramos? Sí, no Imagínate que hubiéramos tenido la misma edad No, güey. No, acabamos. acabamos Pero, o sea, hablar con ella es como Estoy hablando con una versión De lo que va a pasar Y me da, me da calma, o sea, me brinda calma Porque después de todo lo que pasó qué bien, qué Sigue estando bien Sigue estando feliz, sí. sigue teniendo lo que quiere Y por eso cuando ella me dice que Ay, que esto me preocupa y que no es lo otro Está bien es ah. como, mira, siempre Es como Ahorita que estamos hablando Antes de podcast, mírame a mí <risa> Mira cómo está Mira cómo estoy, mira cómo estoy. <risa> ¿Estoy yo, yo seguí tus pasos <risa> Y mira dónde llegué <risa> Sí, pero Por eso como que siento que eres como Una hermana que nunca tuve uh -huh. Una hermana chiquita sí, que nunca tuve, sí. pero pero estoy súper emocionada porque ahora sí ya vamos a poder hacer algo juntas. Uh -huh. Y va a llegar un tiempo a ver... en donde vamos sí. a nivelarnos y va a estar muy 100%. curioso. No, pero hasta ahorita, de hecho, el año pasado diría que no tanto, uh -huh. pero ahorita que, te, que estamos hablando de esto, te veo un poquito más, eh, no sé cómo decirlo, más madura uh -huh. que hace un año. <risa> obviamente hace un año no sabía nada No, no sabía lo que cómo, me esperaba De cómo estás pensando de estas cosas mm. No me lo esperé Porque yo tampoco pude llegar a ese punto mm. A tu edad Es que, o sea Obviamente siempre va a haber como tiempos En donde se te va a olvidar y vas a empezar a rec recobrar Tus viejos hábitos uh -huh. Es parte de nuestra personalidad y en TJ sí. Pero el caso es ac Acordarte de ello Todos los días, pero creo que eso de los agradecimientos Está increíble, porque es como ¿Por qué agradezco esto? Ah. Y si te, y te acuerdas? Y es como, a ver, si me preocupo Solo me voy a causar arrugas Entonces, no me preocupo Sí. No se preocupen y ya Este, este es el tip de Skincare No se que preocupen no creo, que, creo que los coreanos Despiertan sabiendo que, que Que algún día van a morirse Entonces, ya X Y por eso están tan jóvenes Como que aceptan el sí. hecho de... Creo que sí. aceptan su vida y ya. Ah, sí. Muchos de los coreanos sí son así. Yo también al principio era como que yo no puedo aceptar <coughs> esta vida. Mm. La acepté y fue como de... Ah, Estoy bien. Skincare. Skincare no routine. No importa en qué país estés, en qué situación estés, con que lo aceptes y con que ya vayas con el flow, vas a estar bien. O sea, siempre nos dicen... También muchas personas me dicen, "G, estás así de mal, o sea, triste, ansiosa todo el tiempo, porque estás en Corea. Corea te está afectando, Corea te está poniendo así, yo digo no. No. Aunque estuviera en México, con mi personalidad y con cómo soy, estaría peor o igual. Sí. Pero no importa en qué país estés, en qué situación estés, en serio, es como... Tienes que nada más just do it o nada más just go with the flow. Sí. Con todo. Sí, o sea, miren, si les puedo dar un consejo, o sea, a mí me pasó el peor escenario en ...que me podría haber pasado. Yo, en, en lo personal, hace un año yo no era fan de Corea. Yo rechazaba mucho mi cultura y precisamente por lo mismo nunca aprendí coreano. Me cagaba Corea, si le soy sincera. ¿Perdón? Y tuve el peor escenario. Mis papás me dijeron, un mes antes de que nos fuéramos, nos vamos a Corea. Empezó lo del COVID... O sea, estábamos en media pandemia. Sí, brutal, ¿eh? Y luego mis papás, vamos a México otra vez. No sabía coreano. Me dejaron con unos abuelos que no saben español ni inglés. Sí. Me dejaron en una etapa en donde yo no podía estudiar. Entonces no tenía dónde agarrarme. Me dejaron sin amigos O sea, sí se pasaron de lanza a mis papás. Sí, sí. Pero fue feliz. porque yo dejé eso. Creo que mi error fue no que no me apapacharan. Sí. Porque yo, ellas me dijeron no, ¿quieres ayuda, ayuda? No, no, no, no, yo puedo sola. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Se logró? O sea, estuve en el peor escenario de toda mi vida. ¡No morí, chicos! Está? <risa> Entonces, el peor escenario que podrían tener, excepto morir, no está mal. No, no está tan Siempre mal. Siempre se van a recobrar. Nada está tan mal. Nada está mal nunca. Con que tengan amigos, con que sepan amar también, con que tengan a gente con quien pueden como confiar y... Depender cuando tienes problemas así es eso, o sea por también, dos sí, es que ¿verdad? también eso es grande el apoyo el apoyo saber amar es lo y más importante que podrían tener en toda su vida creo Pero que eso también va con lo de agradecer Porque uh -huh. yo no podría estar aquí sin las personas exacto yo también de conocí a gente tan increíble a gente que en mis peores momentos me apoyó es como ¿Cómo pudiste? O sea, yo, yo no pudiera haber, ni yo pude hacer eso con mí, migo, conmigo misma. Uh -huh. Y te das cuenta que hay gente que está dispuesta a tolerarte, a quererte, escucharte. a escucharte, sí. y es como que no estoy sola. ¿Nunca estuve sola? Nunca. Nunca estuve sola. Siempre hubo algo abajo de mí, y ese uh -huh. algo siempre, te va, siempre va a estar ahí y para se ti. se te olvida de esa persona uh -huh. cuando estás en tus malas, uh -huh. pero por eso siempre agradecer, para poder recordarte de todo lo que tienes. Para no pensar en lo negativo otra vez, ¿no? Sí, o sea, está bien recaer, está bien sentirse mal, pero esos días simplemente déjense ir. Sí, es como. Acéptalo y ya. Algo forzado nunca es bueno, eh, entonces. Estoy mal. Mejor no lo hago perdida? y ya. ya. ¿Sí? sí. ¡Qué buen podcast! Wow. ¡Qué buen podcast no sabendo! Wow, voy a cobrar estas sesiones de terapia! Voy a, voy a poner, vayan a escuchar sí, bueno. En sea, vez de TikTok ya, muérete. Vamos a hacer podcast Vamos a hacer podcast Y es que está tan increíble hacerlo con otra persona Porque sí. hay feedback hay... Sí, güey, yo como lo hacía Siempre lo hago sola, a veces sí Sí siento que Necesito a alguien al como lado de el mí Para no? Está bien padre Sí está padre Sí está padre Tienes que venir otra vez porque tengo 10 tengo otras preguntas aquí escritas para ti. Entonces, en el ¿Tení? siguiente podcast si respondemos otras dos. Respondemos otra. No, ya para el, para el siguiente podcast ya ni te voy a preguntar cómo estás. Vamos a empezar al a a los... gran. Nara, ¿cómo estás? ¡Ah! ¿Cómo has estado? ¿Cómo, ¿A qué te refieres? ¿Ahorita? ¿Hace dos meses? ¿Hace dos semanas? La última vez que nos vimos. No, la última vez que nos vimos. Pero así hemos estado. También también <risa> En resumen. En resumen estamos bien. ¿No estamos bien? Pero estamos pero bien. Pero estamos bien. Siempre vamos a estar bien. Con que vivas. Y es que así caen las cosas, o sea, no hubo control sobre este podcast. No hubo ningún tipo de estructura, todo, o sea, nada fue according to plan y todo cayó Miren. bien. Confíen. Confíen. Y así va a ser nuestro proyecto también. Todo. O sea, súper random. Oye, <ríe> yo, yo, le digo, yo le digo, oye, oye, oye, ojalá sea un proyecto. Claro. No, no le dije qué, no, no le dije Tony, nunca. No le <ríe> qué vas a hacer. Crear una junta. Ah. <ríe> y yo, yo, yo le digo, oye, ojalá sea un proyecto. Y me dice, sí, explícame de qué. Deliver, ¿no? Y luego la siguiente semana, oye, el el representante de la compañía, ¿te quiere ver? Y yo ni le había explicado qué era. Y yo, ah, chino, ¿qué? Okay. Pues vamos. Vamos. Y terminamos en un proyectote juntas. Bueno, ya, que regreses de México para poder seguir con este podcast. Te invito otra vez cuando regreses. Sí. Y ahora sí nos cuentas de tus locuras allá. En México. Uf, estaría súper padre. Voy a llegar toda bronceada, toda Mamá llena de poder. Qué Voy a estar bien. Sí. sí vas, vas a estar Vamos a estar bien. bien. Va a ser ese el título. Estamos, Estamos bien. bien. Estamos bien, bien. Todo good. Todo bien. Este, creo que ya tenemos que acabar este podcast. Uf, lo hicimos por muchísimo tiempo, no mames. Te va a costar un buen editarlo. Está bien. Estamos, Estamos bien. Muy bien. Pero bueno, ya vamos, ya van a ver pronto más de nosotras. No sé cuándo de hecho, pero pronto. Pero pronto. Y también ya cuando regreses de México la voy a invitar de nuevo así aquí en este canal, con que sea, ¿te gusta más hacer podcast que videos, no? No Esta tengo problema, o sea, ambos me gustan. Me gustó más hacer el podcast contigo. Está, está es divertido más natural hablar sí. contigo así nomás. Está divertido. Sí, me gusta Puedes mucho. subirlo de que a YouTube, es que neta hay tantos momentos sí. tan padres aquí que deberías resubirlos. Como un video ¿Qué? O sea, en el podcast O sea, en lugar o sea puedes subir un podcast entero Pero también un video Como combinando cosas padres Sí Y ya tienes dos videos O shorts Eso estaría muy Eso bien Eso estaría padre Ok, bueno Este... Nara, gracias. Muchas gracias por gracias el día de hoy. Por gracias por, por la tención? terapia. No, a ti, tú me empezaste. Gracias, terapeuta. Para la siguiente. No, yo te terapeuta. Tera. la siguiente. ¿Para, para la siguiente tú me preguntas. Nara, eh, perdón, perdón, G, ¿cómo estás? Desde cuándo te explicarás. Pero bueno, Nara ya se va a México por un mes, así que te veré muy pronto. Muchas gracias. Okay, Nos Nos los veo pronto. A todos. Se vienen cosas grandes, como grandes. dirían los reggaetoneros. Sí, sí, sí. este Vamos a acabar el podcast aquí. Siempre digo, si acabaron de ver hasta acá, porque es mucho tiempo, déjenme en los comentarios para que pueda darles corazoncitos. Déjenme en los comentarios cómo han estado ustedes. R eh, pongan en los comentarios de que... Bien <risa> Literalmente, estoy bien Bien, gracias sí, hija sí, sí. <risa> Si escriben eso, vamos a saber que nos escucharon Y nos vieron hasta acá Y que les gustó y que quieren parte 2 Uf, sí, se necesita Así que bueno, vamos a acabar el podcast aquí Muchísimas gracias, nos vemos muy pronto En mi siguiente video Vayan a seguirla, soy Instagram Les voy a dejar todo aquí abajo Los quiero muchísimo, los veo pronto Adiós Gracias, bye